Hola chicos. Oh, fuck. Hola chicos y chicas amigos y suscriptores de YouTube Aquí el gran Ryan Trayéndoles una review del server de un amigo español De su server nuevo que ha abierto Es un server no premium para que todos puedan jugar Ya que el server no es muy famoso ¡Ay! Me han sacado Vuelvo y nada pasa El server es... Se llama... Uh, Minet Survival 1.6.4 España este server es un server no premium, a ver, entro rápido. El... Login... Corales... Nada pasa, nada pasa. Ok, este server es un server no premium, 100% no premium. Eh, también es un server que trae... Vamos a ir al lobby, voy al lobby para que lo vean. Sí, sí. Es un server que trae lo que serían... Bueno, eso es tutorial para que sepan todo lo que tiene, cómo se así, cómo funciona. Aquí tienen Hunger Games. No sé por qué, pero eso es un idioma usa. Tienen... my What the fuck? Mine... My... No, no sé, my Mini... Mini... Y tienen un slime muy bonito para que se lo lleven. Por otro lado tienen PvP. Y tienen PvE. O sea... Player versus no sé qué con la E. Y Player versus... Pum. <ríe> eh, es un server bastante bueno. Acepta hasta 100 personas Y, y no sé, pues... Al momento está vacío, el es domingo, no sé si los días de semana se llena, pero se los traigo para que lo ayuden un poco, ¿no? Tiene un canal de YouTube también, si entran... Ah, mira, ha entrado alguien. Se llama Bailuri. Ah, otro más? Y ¡Sí! venga, ¡Yeah! Eh, no sé, ¿qué hago? Vamos un poquito en el Hunger Games, van a ver un pequeño corte y nos vemos en un rato. Y bueno, chicos, como pueden ver, ya, ya estoy en lo que sería lo del server... De, de, de la sección de, de los Hunger Games Y bueno Vamos a ver qué hay dentro eh, Me tiro, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro Ah, además ¡ay! Ay, me mato What? Ok, veo un puto por allá No sé qué hace, debe estar meando vaya negro, vea Usa tu vaina, vea Vamos, todos pues, vamos coro, coro. Ok Aquí Están no tiene muchas arenas por si acaso, tiene a ver una, dos, tiene cinco arenillas. Y como pueden ver, la mayoría del tiempo están in-game, aunque no tenga nadie. O sea, tiene un poquito de errores, pero vamos, está bastante buena para, para hacerlo premium. Eh, no he entrado en ninguno de los otros modos de juego, pero sí que el server se ve que tiene futuro. El server, como repito, no tiene tanto tiempo. El server tiene como, no sé, quizás una, dos... Tres semanas, como mucho, y está creciendo. Sí, vale, está creciendo. Tienen que apoyarlo, no es obligatorio. Pásense por su canal, se lo voy a dejar en la descripción. pásense por el server, también se lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, eso fue todo. Con eso me despido. Hasta la próxima aquí... Ryan Spark! No por esto aquí. Aquí me despido. Soy Ryan Spark. recuerden suscribirse, dejar tu like, tu comentario. Y si nos vemos en la próxima. ¡Chao!